Yo era una persona que pasaba por los manglares y me estorbaban. Entonces se selló esas raíces estorbosas y si podía lo cortaba. Entonces, eh, en conjunto con Fundación Neutrópica, ya cuando nos invitaron eh, a diferentes eh, capacitaciones o qué sé yo, entonces fuimos a varios lugares, que también es interesante, eh, desde ahí eh, aprendimos a cuidar, valorar lo que son los manglares, que como digo otra vez, no los quería. O sea, se aprenden miles de cosas. Ya sé monitorear, <ríe> sé recolectar las diferentes especies. También ya puedo, creo y me siento capaz de... de me cuesta así hablar, sí, pero ya, ya me animo <ríe> a a exponer un poquito sobre lo que son manglares, porque creo que sí he aprendido algo y agradecido mil por mil, que lo digan todas, ¿verdad? Estamos de acuerdo, estamos muy agradecidas y ahí seguiremos porque es algo que nos gusta.